¿Pero que tiene eso que ver con lo de las redes? O sea, eso es lo que yo entiendo. Es a través de ellas ad, que además, ellos se ellos están comunicando así. Además, el hecho de que se haya tirado un selfie y que su selfie reciba más notificaciones y más likes que lo que se diga en las naciones humanas, no quiere, decir, no quiere decir que eso tenga más trascendencia ni más importancia para el desarrollo de la humanidad porque el problema es que las cosas que realmente importan ...no circulan en las redes sociales... ...con la velocidad con que circula lo superficial... ...lo superficial... ...es lo que abunda en las redes... ...lo que no tiene importancia... ...lo que no tiene trascendencia... ...es lo que recibe más like. ...cuando te haces una publicación incluso en Facebook que tú publicas algo con contenido, con sentido, algún análisis, no tiene, impacto. Sí, eh, no tiene dos likes, impacto. tú eso publicas verdad. cualquier disparate, tiene 60 mil likes. Sí. Sí. Es es especialmente es cuando es cuando en una dama parte, en, en, esa po, parte. en poca ropa. Sí, Ahora, en esa parte, parte eso, en poca la, ropa, la parte no sexual ropa, se digamos, explota. No no es culo, decir, pues, es crítica, en esa parte, yo creo que tiene un tanto de razón.